Hola, ¿qué tal Nordestano? Saludos, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, gracias a Dios, como todos los días, con nuestro compromiso con la firmeza diaria para darles a conocer lo que ha sido noticia hasta el momento en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, en el ámbito local, regional, acomódese porque para hoy, día 10 del mes 10 de este 19, las noticias serán... Las siguientes. En el ámbito internacional continúan las protestas. Masiva marcha indígena, nuevos disturbios. A continuación, ahí está, no se lo pierda. Corte Suprema de los Estados Unidos comienza audiencia histórica sobre derechos de los gay o transgénero. Miren esto, señores. El expresidente de Colombia reacciona luego de las indagatorias de jueces por acusaciones de sobornos y manipulación de testigos. En el ámbito nacional, la Junta Central inicia el conteo de todos los votos a nivel presidencial del PLD. Leonel Fernández demanda al PLD ante el Tribunal Superior Electoral, dice, ya no tiene sentido el conteo de los votos. ¿Cómo? Magistrado Roberto Saladín recula a la renuncia, pide disculpa y dice, mantendrá, se mantendrá como miembro de la Junta. En el ámbito local, regional, para hoy, a continuación también las noticias. La Junta Municipal Electoral inicia el conteo manual de los votos electrónicos aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está, a continuación, vendedores de plátanos aquí en San Francisco en el mercado. Explican el por qué su precio está tan elevado. La fiscal titular de Duarte dice, enfrentará nuevos cargos, el reo que ayer... Intentó escapar e hirió cuatro pacientes o tres pacientes en el hospital. A propósito de esto, se recupera uno de los jóvenes que resultó herido ayer en el hospital. Su estado se mantiene delicado. Estudiantes del Liceo Ercilia Pepín, Peti, Pepín protestan por diversas demandas. Miren de qué manera lo hacen. Ahí está. A propósito de las demandas, la directora de ese centro dice, la mala calidad de las butacas... ...ha provocado que se dañen su deterioro... ...estas noticias y otras serán ampliadas al regreso... ...acomódese, ya inició... ...la fuerza informativa... ...sobre todo... ...masivas marchas indígenas... ...y nuevos disturbios en el Ecuador... Miles de indígenas avanzaron este miércoles sobre una militarizada ciudad de Quito en protesta contra los ajustes económicos de pacto al gobierno con el FMI y que encarecieron los combustibles tras una semana de caos y disturbios en el Ecuador. Miren esto. Así que ahí está. Vamos a ver entonces esta información. Adelante. Adelante. sino hasta cuando este decreto se derrota. Encargados de estos diálogos que están avanzando con buenas señales desde mi punto de vista y que esperamos eh, concluyan pronto en beneficio de todos. Bueno, señores, ahí está. Así que eh, eso es lo que sigue ocurriendo en el Ecuador. Así que. Vamos a ver, señores. En otra información, la Corte Suprema de los Estados Unidos comienza audiencia histórica sobre derechos de gays y transgénero. Los nuevos jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos comenzaron a analizar un caso sobre el derecho a despedir a un empleado homosexual o transgénero. Una audiencia histórica sobre una cuestión que genera profundas divisiones en la sociedad. Vamos a ver entonces... Esta información, adelante. Estamos aquí reunidos para el fin de la discriminación laboral para la comunidad LGBTQ. Nadie tiene que ir al trabajo con miedo de perderlo por quién eres o cómo te identificas o a quién amas. La homofobia y la discriminación laboral de cualquier tipo es inaceptable. Bueno, señores, ahí está esta manifestación en los Estados Unidos de América, señores. Miren, continuando entonces con las noticias, el expresidente de Colombia reacciona luego de las indagatorias eh, por jueces tras acusaciones de sobornos y manipulación de testigos, el actual senador y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, reaccionó luego del proceso de indagatoria al que fue sometido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese país, tras ser acusado de manipulación de testigos. Escuchemos al expresidente y senador Álvaro Uribe. Adelante. frente a las voces que atacan la legitimidad de las instituciones ante la investigación penal contra el senador Álvaro Uribe Vélez, es imperativo llamar a la cordura y a la confianza en la justicia. Todo documento que se recogía se llevaba a la corte por orden mía. Mi, mi única obsesión era la verdad. Cuánto me duele que me llamen a una indagatoria acusándome de que yo lo que quería... Con esas pruebas que enviaba la corte Era inducir a la corte a un error Y que era un fraude procesal Hombre, por favor Por favor Bueno, ahí están las declaraciones de Álvaro Uribe La Junta Central Electoral Inicia el conteo de todos los votos Del nivel presidencial del PLD Ante las denuncias de fraude ante la denuncia de fraude por parte del expresidente Leonel Fernández. Ante esta situación, la Junta ha dispuesto el reconteo de todos los votos a nivel presidencial del PLD. Vamos a escuchar entonces ¿Qué dice el presidente de la Junta? ¡Adelante! El Pleno de la Junta Central Electoral ha dispuesto que se haga una comprobación física. Eso se lo pedimos antes y siempre se negaron. Ya la cadena de custodia está rota. Nosotros tampoco pudimos tener delegados, técnicos y políticos en las juntas municipales porque no nos lo acreditaron. Hoy el PRM... Este, la asociación de industriales de, de, de Herrera, otras instituciones se han sumado a este pedimento al final nosotros tendremos la satisfacción de que esto necesariamente coincidirá con los resultados que se han ofrecido aquí en la Junta Central, se va a hacer también para darle más tranquilidad al pueblo dominicano respecto de los resultados ofrecidos por esta Junta Central Electoral <música> Bueno, pues tal y como veíamos, mire, Leonel Fernández demanda al PLD al Tribunal Superior Elector, ante el Tribunal Superior Electoral. Dice que ya no tiene sentido el conteo de los votos. El ex presidente de la República, eh, ¿verdad? Eh, pidió que se haga una auditoría técnico-forense a los equipos del voto automatizado ante el anuncio que realizó la Junta Central Electoral de que se contarían el 100% de los votos del PLD a nivel presidencial al mismo tiempo que demandó a su propio partido en el Tribunal Superior Electoral. Escuchemos a Leonel. ¡Adelante! forense, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ya la cadena de cultura está rota. y a contar ahora bien que quiere. lo que procede ahora es con una firma internacional de reputación pueda realizar un nuevo técnico por ese que no constituye a así que ese es el tema háblenos sobre las instancias que usted sometieron al tribunal. primero fue una instancia ante la Junta Central Electoral Solicitando medidas cautelares y la realización de esa auditoría técnico-forense, que hoy el PRM, este, la institución de, de de, de Reda, otros impactos se han sumado a este, este periodo. Y de manera que resulta muy sí. sensato el que se pueda hacer esa auditoría. Claro, aquí no es contar, eso se lo pedimos antes, que siempre se negaron. Ya la cadena Bueno, señores, miren, magistrado Roberto Saladín recula la renuncia. Recuerden ustedes que ayer Roberto Saladín renunció molesto, pero luego, minutos después, lo pensó, retomó eh, su puesto, el juez de la Junta Central Electoral pide disculpas y dice se mantendrá como miembro titular de la Junta Central. Escuchemos entonces a Roberto Saladín. ¡Adelante! Quiero en primer lugar informar a los medios de comunicación que hoy en la mañana, hoy en la mañana, había tomado la decisión de retirarme del pleno y de presentar renuncia. Pero en un momento como este, después de ese acto de ira, porque fue una reacción ab irato, como dicen los latinos en la que tuve, tengo que pedir excusas a la opinión pública y a todos los sectores del país y retirar esa renuncia que presenté para seguir manteniéndome firme en la posición que ocupo de miembro del Pleno y poder acompañar a los miembros del Pleno a todo el personal de la Junta Central Electoral que dio una demostración extraordinaria de trabajo y sobre todo de poder cumplir con sus obligaciones todos y cada uno de los presidentes y secretarios de junta del país, acompañado de los delegados políticos en todas las mesas en las 7372 mesas que operaron y reiterar que permaneceré en mi posición y que la decisión que tomó en el día de ayer el Pleno de anunciar dentro del plazo previsto por la ley de que este viernes se hará el anuncio oficial de los resultados de esas elecciones primarias se hará ...cumpliendo con lo que dispone la ley. Y que a partir de esa fecha... ...como lo establecen... A partir del viernes entonces, según Saladín... ...magistrado Roberto Saladín... ...se dará definitivamente ya el veredicto... ...sobre los resultados de las primarias... Eh, ...en este caso específicamente... ...en el nivel presidencial del PLD... Se ha retomado el conteo de los votos a nivel manual para garantizar, decía el presidente de la Junta, mayor transparencia, papelito por papelito. Más adelante veremos en el ámbito local. Estuvimos la mañana de hoy en la Junta Municipal Electoral y les presentaremos esa información más adelante. Vamos al WhatsApp, señor director, para ver quiénes están en sintonía con nosotros a través de nuestro WhatsApp, donde el 7599... Nos envía esta fotografía, señor director. Mire cómo las conserjes tienen que pasar los días cargando agua para que los niños puedan utilizar el baño. Teniendo perso el personal masculino, las mujeres tienen que hacer esto diario. Por favor, si es posible, quizás con la denuncia se pueda resolver. Esto es en la escuela eh, Altagracia Antiguo Fría, en la Raya de las Coles. Tiene más de tres meses sin luz porque el transformador se quemó y los niños no tienen acceso a los baños, porque solo hay un baño habilitado para unos 150 estudiantes. Hay problemas ¿eh? en ese centro educativo, por allá en las coles. Ahí está, autoridades competentes. Vamos a ver qué hacemos por allá urgentemente. Rosmerlín Rodríguez nos envía una linda postal de buenos días. Gracias, Francisco. Vamos a ver por aquí. Ferreira nos envía esta foto. Buenos días, Vladi. quiero que me felicite a Francisco Ferreira, que está de fiesta de cumpleaños hoy. Felicidades para él, que cumpla muchos más. El 3862 nos dice por aquí. Vlad, y quiero que me felicite a mi madre y a mi hermano, que están de fiesta de cumpleaños. La licenciada Diamelis y Jorge Daniel, que cumple su primer añito de parte de sus hijas, Rebeca y ¡Gilcia! ¡Felicidades para ellos! ¡Qué bien! Continuamos con Alexander Fernández, nos envía por aquí eh, esta fotografía. Bueno, querido Vladi, agradecemos al Ministerio porque ya empezaron a llegar los Juegos del Centro Educativo Félix eh, Fernández y del Liceo Pedro Enrique. Y nos envía por aquí una fotografía de nosotros también. Ah, Vladimir Paula, 2006-2008. Bueno, esto fue cuando colóqueme esa foto, señor director, la última, sí. Esto fue cuando fuimos presidente de la asociación de estudiantes universitarios, eh, perdón, de la asociación de estudiantes de comunicación en la UAS recinto San Francisco por allá en nuestros años de estudio en el 2006-2008. Repito, cuando fuimos presidente de la asociación de estudiantes de comunicación. Muy bien, ahí está. Qué bien. Continuamos entonces por aquí. Con el 2654 nos dice, buenos días Vladimir, muchas bendiciones para ti y el programa, que el Señor te siga bendiciendo, gracias, Qué bien. Vámonos al corte y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Señores, la Junta Municipal Electoral inició desde el día de ayer, desde la noche de ayer, el conteo manual de todos los votos, el 100% de los votos a nivel presidencial. Mírenlo ahí, ¿eh? Cómo se mantiene arduamente trabajando el personal de la Junta, señores. Uno a uno, ¿eh? Se están contando los votos. Vemos imágenes del proceso que se realiza, en la Junta Municipal Electoral, aquí en San Francisco de Macorís. Y vamos a ver qué nos dice, porque ha estado presente desde anoche la delegada del PLD, de, por parte Vía Representante de Gonzalo Castillo, la actual diputada y candidata a la Alcaldía de San Francisco de Macorís por el PLD, Miledis Núñez. Ha estado supervisando el proceso como enviada de Gonzalo Castillo. ¿Y qué dice ella? ¡Veamos! Compañero Gonzalo Castillo me ha elegido como delegada de él ante la Junta y desde ayer estamos acá observando el conteo de los votos que el cual el compañero Leonel Fernández había solicitado eh, que se hiciera esa acción. Lamentablemente los delegados de él no están presentes, pero yo sí representando como delegada del compañero Gonzalo Castillo. Estoy aquí militantemente. Ya hemos podido observar 105 mesas electorales, las cuales están 100% tal como se dijo. Los mismos resultados. Los ¿cuál? mismos resultados que se dijo al inicio. No ha habido ningún tipo de variación. Los delegados de Leonel no están presentes. Él ha dicho que no le interesa el conteo. Él solicitó el conteo, entonces por eso la Junta Central Electoral acogió el llamado de él. Entonces, ¿cuál es la posición de ustedes ya en torno a esto y definitivamente luego de que la Junta determine? Vamos a esperar que la alta dirección de nuestro equipo, que dirige el compañero Danilo Medina y nuestro ya candidato Gonzalo Castillo, eh, determinen las acciones, pero yo entiendo que no hay problema porque ya la Junta es la que tiene que decir ya el dictamen final mañana viernes. expectativas entonces verdad eh, finalmente sobre los resultados aunque asegura mi hasta el momento igual los mismos resultados que se han dado a nivel ya de, de la junta electrónicamente manual son los mismos votos señores miren los plátanos han aumentado de precio usted va a un lugar y compra un plátano y un plátano le cuesta 15 y 20 pesos un solo plátano, de por Dios. ¡Ay, qué caro están los plátanos! Principalmente los criollos. ¡Oh Dios! Este víver es tan consumido por todos nosotros. Principalmente para la elaboración del mangú. El plátano. ¿Qué dicen los vendedores de plátano en el mercado? ¿Por qué ha aumentado su precio? Veamos. <música> La de la seca, de la seca acabó con todo y entonces la seca no ha podido aumentar el, el, la, la, la producción porque en vez de aumentar lo que hace que baja mejor la producción y entonces ahí sube de precio. Ay Dios, la sequía que se han acabado todos los plátanos y por eso que no hay plátanos que están apareciendo de los FI ahora mismo. O sea, hay de los FI, pero están caros. Tan, caro, la tan gente. caro, tan caro. A 8 y a 10 y a 7 pesos. Hasta 20 pesos, ¿viste? El criollo. El criollo grande Ah, porque no hay No hay plátano no, no. ¿Ese uno, tipo dos. de plátano es que es criollo o fijo? Ese es del de 20 ¿Del 20? Mm. Uno, dos, ¿Ese tres, también cuatro, es. cinco, cinco sí. El precio de los plátanos es que cuando hay abundancia es que baja Pero ahora hay, hay poco Pero no es que están tan caros El plátano es a cinco, que está ahí cuatro y medio Bueno, es... pero el plátano criollo se no. encuentra hasta 20 pesos No, porque el que vende detallado, tú ves Lo vende hasta más caro de ahí Porque el plátano criollo está a ocho y siete y medio pero ellos los, los ventorrillos siempre venden más caro. más caro. Ha aumentado el precio de los plátanos por la seca que hubo Por la seca que hubo y se secó todo Y aquí se, se abastecía el mercado de Cenoví. Y en cenobis, y vienen a buscar aquí para comer Wow Ya eh, En el caso de este plátano, ¿Qué tipo de plátano es ese? Fía y fría sí ¿Qué cuesta ese? Ese se está comprando aquí a 7 y a 8, para allá a 10 A 7 y a 8 Ajá. Pero y el criollo, ¿Cómo está el criollo? Ay, el criollo está de 15 para, entre 13 y 14 Da. ¿Qué esperan ustedes como vendedores que mejor la situación? No, mientras que no, hay que esperar que hace un año, porque aquí el plano dura un año y once meses. Mientras que no, vengan ahora, estamos cogiendo el mismo camino. En aumento el precio de los plátanos, y ya ustedes ven, los vendedores atribuyen esto a la sequía que ha afectado la producción. Mire, señores, recuerden lo que ocurrió ayer cuando un interno del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle, eh, cuando pretendía, ¿verdad?, ser examinado en una consulta en el hospital, Orlandi Padilla López, este muchacho, este preventivo de libertad, eh, privado de libertad, llegó al ser lugar y comenzó, eh, aprovechó la oportunidad, al parecer estaba combinado con otra persona, y eh, esa persona, según los reportes, le cedió un arma de fuego, comenzó a disparar, herió a cuatro personas. Hasta el momento, caramba, hay una todavía que se encuentra en un estado delicado. Giancarlos Rodríguez Vázquez, Manuel Díaz Roca, Estebanía Díaz Moronta y el agente penitenciario Manuel Aquino Perdomo resultaron heridos. Hoy le cuestionamos a la fiscal justamente sobre qué sucederá con este preso en lo adelante. Ella dice que él va a enfrentar nuevos cargos por lo que cometió ayer. Se le sumarán a su condena de 20 años por homicidio. Vamos a escuchar a Smarly Rodríguez. Adelante. Oye. Claro, recuerden que cada tipo penal, eh, independientemente, tiene un sometimiento y una pena distinta. No importa que una persona se encuentre guardando prisión, si en ese interín comete un hecho, pues obviamente puede ser procesado y sancionado. Por el hecho que haya cometido. Con relación a ese proceso, obviamente, el Ministerio Público está en el desarrollo de las diligencias eh, investigativas preliminares a los fines de poder presentar una medida de, co de coerción con relación al hecho que se suscitó en el día de ayer en el Hospital Público. ¿Cuáles serían los cargos? Obviamente, caso, está incluido la, las, las heridas que le ocasionaron a, la, a los dos civiles, así como también a la gente penitenciaria. Que pues obviamente dependiendo de la calidad de las mismas verificaríamos el tipo de posición. Si se trataría de los golpes heridas simplemente, posiblemente eh, una sanción por intento de homicidio, así como también lo relativo a la fuga. Aquí está eh, eh, la persona, ¿verdad?, que ayer cometió el hecho, Orlandi Padilla López, Orlandito. Vamos a ver porque la policía ha identificado. ¿Verdad? El hombre que ayer quedó captado, el momento ayer, las cámaras de vigilancia del hospital, eh, el momento cuando se identifica a la persona y la policía lo ha identificado como el baby. Vemos el momento, esta es la persona que según la institución del orden llegó ayer y le cedió el arma, le facilitó el arma a Orlandi para que comenzara a disparar contra los agentes en un frustrado intento de escape. Ese es, según la policía, el baby que llegó a bordo de esta motocicleta. O oh, eso era el momento cuando se iba. Porque él llevaba puesta una camisa color roja, otro atuendo color rojo. En la foto anterior, cuando viene... Esta, mírenlo ahí, delante, él va delante de Orlandi. Este mismo, ahí donde está el cursor, la flechita, mírenlo ahí. Ese es él. Luego se la quitó la camisa. Esa camisa está en poder de la policía para fines de investigación. Y se dice que luego entonces... Continuó, tomó el motor, el motor y se escapó. Mírenlo ahí. Conocido como el Baby, según la institución, fue el hombre que ayer le cedió el arma a Orlandi para disparar en el hospital San Vicente de Paul. Vamos al WhatsApp brevemente, señor director, entonces, para ver continuar interactuando con nuestra gente. Nos envían este video, Kelvin Burgos, el último debajo, señor director, de otro hecho que, bueno. Dice Vladimir, esto pasó ayer en el Liceo Ercilia Pepín. Veo por ahí, vamos a ver de qué se trata. Es un video, al parecer, de una trifulca. ¡Oh, Dios! ¡Ay, mi madre, señor director! Esto fue en el Liceo Ercilia Pepín, según nos informa este amigo. Regrese aquí, por favor, señor director, porque veo que esas jóvenes, hasta los uniformes, se lo están quitando. Me parece que sí, me parece conocido el pasillo o el área donde ocurrió esto, la esplanada de la ampliación que se hizo en el liceo. Y me parece que sí, que eso fue en el liceo Ercilia Pepín. ¡Wow! Increíble, señores. El 4042 nos envía por aquí un link. Más adelante veremos de qué se trata. Mayovanet Reynoso, buenas tardes, Vlad bendiciones, nos dice. Gracias, Mayovanet. Wilton Gómez, de Madeja, activo como siempre. 6247 nos dice, hola, Vlad y felicítame a Alberni Santana que hoy cumple 11 años de parte de su abuela. Felicidades para ese jovencito. Muy bien, Iris desde el sector Santa Ana nos dice, buenas tardes, Vladi, desde el Barrio Azul, activa todos los días con tu tan visto programa. Gracias, Iris. La fuerza sobre todo. Luis Paula, mi hermano Luis. Dios te bendiga mucho, mi hermano y amigo. Hermano, igual para ti sabe del aprecio que tengo hacia ti, tu familia. Bendiciones Luis, amén Continuamos por aquí, bueno ya vamos a ver Entonces de Deyanira Tejada nos dice por aquí Buenas tardes Vlad y bendiciones para usted Es Mari de Jesús, no encontramos un plátano caro Un plátano caro, bueno no, no, no encontramos un plátano caro Pero para comprar una cerveza no la encontramos barata Es verdad, es cierto, eh Así es verdad. El plátano a 15 a 20 pesos no lo encontramos caro, pero dice ¿y ahí para una cerveza. ¿Cuánto cuesta una cerveza, Jorge? 110, más de 100 pesos, ¿verdad? Bueno, ahí está. 5 ¿Eh? o 6 plátanos con una cerveza, es claro. Gracias por su aclaración, por, por, por la reflexión, mejor dicho. Vámonos a la pausa comercial y al regreso más noticias. En esta su Fuerza Informativa, sobre todo. Se recupera en el Hospital San Vicente de Paul, aún se mantiene en un estado delicado, el joven Manuel Díaz Roja, que ayer resultó herido de bala, en el Hospital San Vicente de Paul ese es el momento cuando este muchacho, caramba, eh, fue trasladado de manera urgente luego de recibir el disparo, que lo mantienen en un estado delicado en el Hospital San Vicente de Paul. Su estado no es crítico, pero su estado es delicado, muy delicado. Así que ahí está cuando era trasladado hacia el hospital para recibir las atenciones. Vemos algunos parientes de este joven, su tía, sus parientes, quienes se mantienen desde ayer ahí en las, el área de cuidados intensivos del hospital, con la esperanza de que su pariente pueda recuperarse, este muchacho, a quien han calificado como una persona tranquila. Es nativo de Nagua y justamente andaba acompañando a su mamá, a su madre, él. Él trajo a su mamá, su madre a consultar aquí. De por Dios, y miren, miren lo que se llevan ambos, porque ella también resultó herida. Qué pena esto, ¿eh? De por Dios. Vamos a ver qué nos dicen los parientes de este muchacho, que según ellos, los médicos le han informado que se encuentra estable, que se está recuperando. Veamos. El. Pero las informaciones que me han dado a mí es que es un muchacho humilde cuida a su mamá que está enferma, eh, que la baña le hace todo. Y todo el mundo lo quiere porque es un muchacho muy bueno, tranquilo, no es de nada. Que Dios lo recupere, que le dé su salud y a eso que le hicieron eso, que Dios le dé lo que él cree que tiene que darle. O sea, una persona tranquila. Tranquila, que no habla, que paga por hablar, dedicado a cuidar a su mamá. Dígame algo, entonces ello, era él que estaba enfermo con su mamá. Su mamá. Su la mamá trae, la, la traía? La sí, traía a chequearla. ¿Usted es hermana de ella? Eh? Eh, no, de, so, eh, de su papá, soy hermana. ¿Usted es su tía entonces? Sí. ¿Usted no ha logrado verlo luego de lo que Hoy no. Ayer lo pude ver, pero hoy no lo he visto. Ojalá y que el Todopoderoso cubra con su manto bendito, le dé la fuerza. Para que este muchacho que estaba en el lugar, en el momento quizás, eh, estaba en el momento donde debía, ¿cómo le explico? Eh, el destino le jugó esta mala, valga la redundancia, jugada. Eh, todos conocemos la historia, ya hemos presentado el caso, lo que ocurrió ayer. Ellos estaban tranquilos, esperaban su consulta y miren cómo este desaprensivo, este homicida llega con la intención de escapar, comenzó a tirar, y uno de ellos fue ese joven, el joven Manuel Díaz Roca. Ojalá y que se pueda levantar, que pueda recuperarse. Caramba. Estudiantes del Liceo Ercilia Pepín, la mañana de hoy, ocupan la Avenida Libertad frente al Liceo. Todo esto en demanda de butacas, de butacas y de otras demandas en ese centro educativo. Vemos las imágenes donde se apostaron frente al liceo la mañana de hoy. Eh, realizaron algunos juegos, juegos recreativos, deportivos, como forma de llamar la atención de las autoridades ante lo que ellos han calificado como una eh, protesta pacífica. Escuchemos entonces. Adelante.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 eh, la silla, la mesa también no están y los profesores están parados dando la clase. Nos decían ellos que aunque ahí se observan en las imágenes butacas, pero hay estudiantes que se quedan parados por la falta de las butacas. ¿Qué nos dice la directora, nuestra amiga Corina, directora del Liceo Ercilia Pepín, sobre la situación, esas demandas y principalmente la demanda de butacas? Pues no se extraña porque le han llevado butacas en estos días, no hace mucho, ¿verdad? Presentamos que llegó un gran cargamento de butacas, sin embargo, ya no tienen butacas en el liceo. ¿Y qué es lo que está pasando? Escuchemos a Corina. ¡Adelante! demandas Sí, la, la demanda principal por la cual yo estaba haciendo hoy esta movilización pacífica es porque nos hacen falta 300 butacas tenemos 1.100 estudiantes solo tenemos 800 estudiantes que están sentados en el piso recibiendo clases eh, hay 5 estudiantes sentados en una mesa que es solo para uno y entonces ahí es la situación que tenemos esa es Pero la principal demanda Maestra, no es la primera vez en otras ocasiones han sido, ha sido equipado ha sido el liceo de butacas ¿qué es lo que ocurre? ¿por qué se deterioran tan pronto? Bueno, eh, al parecer la calidad de las butacas no es buena... Entonces, tú ves que se le quita la tapa de atrás, los haciéndose se daña daña el uniforme a los estudiantes, incluso a una maestra que se sentó en una silla, se le dañó el uniforme que se hizo recientemente, que fue el 30 de septiembre que se estrenaron los uniformes, los maestros, y ya la maestra le dañó su pantalón de uniforme. O sea, tenemos una situación fuerte. Yo hice la solicitud al distrito escolar, también a la regional, e incluso hace 20 días exactamente fui personalmente al Ministerio de Educación y hablé con Saida Frías, la encargada del Departamento de Servicios Generales, allá en el Ministerio de Educación y le hice la salvedad, le llevé la solicitud firmada por el Distrito Escolar y ella me aseguró que me enviaría en la semana siguiente la butaca, después que fui he hablado cinco veces con ella por teléfono, la última vez fue el lunes pasado, ella me aseguró que me va a enviar las butacas en esta semana o en la otra, me imagino que será ya para la próxima, pero los muchachos hoy iniciaron su lucha pacífica. Yo espero en Dios que y en ella, ¿verdad?, que me, me surtan de las butacas porque entonces ya los muchachos se van a movilizar de otra manera, que es la que estamos evitando. Sí, queremos llamar la atención de los estudiantes porque hoy, justamente, al momento en que hacíamos las fílmicas, veíamos estudiantes, jovencitos sin conciencia todavía. Encima de las butacas, ¿eh? e incluso algunas las lanzaban y así. No, entonces, si hay deficiencia de butacas, cuiden la que tienen de por Dios. No la dañen ustedes, aporten también. Paco Bonilla nos dice para que me felicite a, Ray, a Rainer Bonilla, que cumple un año de edad. Atentamente su padre Paco Bonilla, señor director, colóqueme la foto por ahí de este niño que nos envía Paco Bonilla a través de nuestro WhatsApp. Eh, donde felicita a este infante que cumple su primer año de edad de parte de su padre Ahí está el último señor director, muchísimas gracias Ahí está, qué bien, felicidades para él Continuamos entonces con el 40-42 link eh, tiene, tiene Vister Valle en zozobra robando y tirando Bueno, habría que abrirlo entonces ya la falta de tiempo El 66-50, Vladi como Milady ganó, ella prometió que no iba a arreglar las calles aquí en la segunda etapa de los espínolas. Nosotros votamos por ella, esperamos que cumpla. Bueno, mi Lady, ya ahí está, a cumplir promesas entonces. El 6273 nos envía estas fotos. Vladi, primero felicidades a tu programa y luego felicita a mi nieto Melfis Jr. Felicidades para ese príncipe, que Dios lo bendiga. Qué linda le queda esa ropa deportiva al niño, muy bien. Continuamos por aquí con el 98-92. Hola, vladi desde la hermana Mirabal. Hace más de tres meses que Inapa abrió un hoyo para reparar una tubería. Aún está eh, botando cuando llueve y todo por obligación deben tomar un pedacito que está. Esto es el Emilio Prudón arriba frente a la antigua trapera del mango. Oh, Dios, estaremos por allá en nuestras cámaras. 38.62 nos dice, bueno, ya le leímos, ahí está, felicidades, muy bien, eh, nos envía por aquí esta última foto, el 69.17, eh, amor, si te da tiempo, felicítame a mi sobrino que cumple un año hoy, felicidades para él, que Dios le bendiga, claro que sí, bendiciones, Luis Paula, mi hermano Luis, activo, como de costumbre, a ustedes las gracias por haber estado con nosotros, si el Todopoderoso lo permite, mañana regresa, esta que es su fuerza informativa sobre todo.